En 1929 sigabertov explora con la cámara de cine al hombre detrás de ella, estamos hablando del clásico de los documentales El Hombre de la Cámara. 80 años después nos encontramos con un homenaje similar al hecho por Bertov. hoy en directores Jorge Saldarriaga con su documental Hombres de Cámara en Antioquia. Hoy estamos con Jorge Saldariaga, estudiante de Comunicación Social y realizador del Centro Multimedial de la Universidad de la FIT. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, quisiera preguntarte cómo fue el proceso de realización del documental, por qué decidieron hacerlo, eh, cuál fue pues la intención al hacer un homenaje a estos hombres de cámaras. Bueno, eh, primero hay que tener en cuenta que este documental lo hicimos pues Arturo Arango, David Vázquez y mi persona, ¿cierto? digamos que tomamos la decisión de hacer un homenaje, como tú lo dijiste, a los camarógrafos antioqueños, porque igual nosotros hacemos parte, pues, como de esos camarógrafos también y del medio, eh, y hemos trabajado hace mucho tiempo también con ellos. Entonces, digamos que dijimos, escojamos un tema que tenga que ver con lo que nosotros hacemos normalmente, y un tema en, en el que nosotros le podamos eh, brindar al público lo que nosotros también hacemos. Uh -huh. Entonces, en algún momento, hablando con los muchachos, los muchachos que están dentro del documental, algunos amigos, muy muy amigos de nosotros, eh, nos decían, contando historias, siempre nos reuníamos y contábamos historias de lo que pasaba, pero nunca habíamos, nosotros siempre habíamos estado detrás de cámaras haciendo el registro de todo lo que pasaba en Medellín uh -huh. y en Antioquia, pero nunca nos hemos visto nosotros mismos a través de la cámara. Frente a cámara. Eh, eso, entonces nosotros dijimos, bueno, eso es un muy, muy buen tema, porque si nosotros dialogamos, y si nosotros vemos eh, que contamos historias todo el tiempo a través de la cámara, ¿por qué no nos contamos la historia nosotros? ¿Cierto? Entonces, digamos que eso nos llamó la atención y dijimos, bueno, esto que sea un reto para nosotros como, como estudiantes de comunicación social y un reto también como nosotros profesionales pues, eh, y como, como, como sabedores del, del tema del, del reportaje. Entonces lo empezamos a hacer, eh, digamos que en un proceso de seis meses más o menos estuvimos haciendo ese trabajo porque obviamente estaba dentro de la estaba dentro del, del, del trabajo que nosotros teníamos que hacer como como, como dentro del pregrado uh -huh. y nosotros dijimos eh, es un buen digamos que es un tiempo prudente para nosotros primero teníamos que recoger toda la información de quiénes eran los camarógrafos que tenían que, eh, que, habían empezado, por ejemplo, desde Armero, que fue como un, un momento especial para nosotros retomar, porque aunque Armero no, es, no hace parte de Antioquia, pero Armero fue un, un hecho que hizo que Antio, que los camarógrafos antioqueños fueran Armero y que de ahí se empezara como a evolucionar un poquitico el, el cuento del reportaje, porque aquí en Antioquia digamos que el reportaje era muy básico. Aquí el reportaje casi siempre venían de Bogotá eh, y los camarógrafos aquí eran eh, muy empíricos y empezaron en esa época más o menos. Uh -huh. ¿Y cómo recogieron todas esas imágenes de archivo que tiene el documental? Bueno, las imágenes de archivo digamos que fueron un poco recopiladas a través de ellos mismos, uh -huh. ¿cierto? Por cuestiones de derechos de autor. Claro, por... las imágenes de ellos. Son... Sí, exacto. Uh -huh. Y eh, algunas otras también nos las, nos las cedieron algunos medios. Uh -huh. eh, eh, también digamos que eh, nosotros hicimos un poco de, de lo que nosotros teníamos eh, guardado en nuestro archivo, ¿cierto? de cosas que nosotros habíamos hecho entonces utilizamos, digamos, materiales de ellos materiales de los medios y materiales de nosotros, pues obviamente uh -huh. y entonces, ¿cómo, ¿las entrevistados pues, son todos amigos de ustedes? ¿o también no. son otras personas del medio? a ver, digamos que esa es una minoría de, los, de la cantidad de camarógrafos que hay aquí en Antioquia. Y es una selección que nosotros hicimos, digamos, un poco consciente de quiénes eran los más veteranos, uh -huh. eh, quiénes eran los, los más, eh, digamos, no representativos, porque todos son representativos, sino que quienes de pronto tenían, por ejemplo, la oportunidad de, de estar con nosotros por amistad o, por, o porque nosotros los conocíamos que habían tenido historias agradables, pues aunque todos tienen historias agradables, vos vas a, te vas a encontrar con un cámara, y, y te va y, y, y Sí, agradables y desagradables, o agradables entre comillas, pues en el sentido de... de que te dejaron alguna experiencia y, o le dejaron algo marcado en su vida, es eso simplemente. Pero entonces eh, fuimos así como recopilando eh, información con, con respecto a cada uno de los camarógrafos y bueno, hicimos una selección así como un poco mirando, mirando hacia, hacia quiénes eran los más viejitos, los más veteranos, así entre comillas, diciéndolo pues como de broma. Jorge, ¿y qué te quedó de toda esta experiencia? A ver... Eh, lo más chévere que le queda a uno de esta experiencia es que, o nos quedó, porque en el caso pues de Arturo y David también, eh, por ejemplo, decíamos, pudimos lograr decirles a, a las personas eh, quiénes eran los camarógrafos que no se ven que no se ven y que siempre están ahí y que están en momentos difíciles como una masacre, como inclusive en medio de un enfrentamiento uh -huh. eh, o, están en, o están en un momento tan doloroso como lo fue Armero o como lo fue el, el terremoto en Manizales. Entonces era decirle a la gente, vea, aquí están esos muchachos que son unas personas que igual sienten, sufren y a pesar de que están atrás de la cámara, uno no les ve el sufrimiento. O sea, tú no ves lo que ellos están mostrando. Entonces digamos que nos quedó eso, que pudimos decirle a la gente que ellos también son humanos y que también tienen sentimientos. Por ejemplo, cuando Dubiano nos, nosotros nos cuenta eh, cuando secuestraron a Gilberto Echeverry y, y, al gobernado, y, al, y al gobernador de Antioquia, en esa época, por ejemplo, fue una, una cosa que ellos para ellos era dolorosa y ellos, y se ve el mismo, inclusive porque hay imágenes del mismo sentado esperando sí. que les devolvieran a ese personaje y que sabían que no iba a volver, por ejemplo, porque casi que ellos mismos dicen uno está ahí, pero uno sabe que las cosas van a pasar. Entonces son como historias que a uno le, le conmueven. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Directores. Y ahora a continuación vamos a ver unos fragmentos del documental Hombres de Cámara en Antioquia. Si lo quieren ver completo, los invitamos a que lo busquen en el canal de YouTube de Media Lab Eafip. Y nosotros trabajábamos con eh, cámaras de cine que trabajaban con, con, con una película reversible, ¿cierto? que no acaba negativo, sino un positivo, y eh, con eso se registraban pues, digamos, los diferentes hechos y se cubrían pues, digamos, las corresponsabilidades de los noticieros. ¿cierto? El Nacional se ganó la Copa Libertadores de América, me vine en el, en el carro de bomberos con los futbolistas desde el, desde el aeropuerto de Río Negro hasta Casa de Medellín. Para mí fue grandioso recibir besos y picos de todo el país, de todo el mundo, por esa carretera, los besos eran para, eran para ellos, pero pues yo lo sentía para mí. Para uno estar aquí como, como entrevistado, eso lo pone a uno nervioso, nervioso y, y se siente uno que hay veces que queda uno como sin palabras.